Quien te ama, te busca. No busques el amor en brazos de una persona que no sabe lo que quiere. El único amor que jamás te va a traicionar, ese en el que puedes confiar, el que te va a cuidar y te acompañará en los momentos más difíciles, es tu amor propio. No esperes que una persona que no te busca, no te aprecia, ni te valora, te busque o trate de llegar a ti, lo importante es que tú te ames, que tú te quieras, que tú te estimes y no esperes ese amor de nadie más. Tú no necesitas mendigar un amor que no te ofrecen o que te dan por trozos. Hoy es cuando debes descubrir que el mejor momento de tu día es estar contigo. Así que no esperes que alguien te ofrezca lo que no tiene, nunca es tarde para amarte y darte cuenta de lo que mereces. Nunca es tarde para entender que ciertas personas no merecen estar en tu vida. Nunca es tarde para empezar de nuevo.